El director del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esa ciudad de San Francisco de Macorís, General Ludin Suardí Correa, se reunió con organizaciones y juntas de vecinos de diferentes sectores de esta localidad para consensuar soluciones a las problemáticas de seguridad. La Policía Nacional está en un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación trae consigo un cambio de la policía tradicional por la policía de proximidad o policía de contacto. Hola. En este encuentro acudieron presidentes de Junta de Vecinos, quienes tengan su preocupación ante la situación que vive el municipio con los constantes hechos delictivos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.